Buenos días Endurator, Hoy os traemos las cuatro mejores bajadas que hay aquí en Carcelén, por lo menos para nosotros. ¿Sí? Valenciana, Red Bull Chili Pepper, eh, la Muela del General y la bajada del buque. Esperamos que os guste. Ahora vamos para arriba. Dios, hace un frío de miedo. <risa> Aquí tenemos la primera bajada, la valenciana, ¿vale? ¿vale? Va a ir Luis como guía, la primera, el primer tramo es muy técnico y hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos para allá. De todas maneras te voy a dejar un poco de, de margen, Luis. ¡Uah! ¿Vale? ¡Oh! Guapísima, tío! ¿Es que no te encuentras seguro o qué? Oh. ¿Cómo lo has notado? Te voy un poquito más de margen, tío. Uah, yo aquí está. Esta se nos como. Es que es la primera vez que bajamos con las eléctricas. Me vas bien. parece que ya no queda la bici, tío. Está brutal, tío. La bajada esta. Está brutal. Eh. Bueno, ya casi hemos terminado la bajada, la, el tramo técnico, ¿vale? Nos queda aquí ya muy poquito. Aquí nos abrimos un poquito. Bien. ¡Oh! ¡Flipante! Bueno, ya hemos terminado el tramo técnico. Y ahora nos toca un poquito de flow. ¿Qué ha pasado? Porque esto lo han roto. ¡Oh, tío! Agarran los frenos. O oh, oh, es lo que creo yo. Vale. Aquí hay que abrirnos aquí, Luis. Mira. Mira, mira. ¡Ah! ¡Casi Luis! ¡Casi lo consigo! Venga, no ha pasado nada Venga, vamos oh. Tío, ¿y esta rama, tío? Espérate vale, vale Guapísima. Así es que ayer, ayer, con el vendaval que hizo Luis, a lo mejor ha podido tirar algún árbol, ¿sabes? Este árbol ha, ha caído, ¿sabes? Pero bueno, no hay palabras para describir esta, esta maravilla, tío, de bajada. Pasa que en el ramo técnico hemos suspendido los dos. ¿Sabes? cabrón Espérate Que todo esto hay que limpiarlo, tío, si no... Vamos a estar siempre con las mismas ¿Qué dices? Me he comido la rama esa, sí. Te la he dejado ahí. sí. Y aquí más me mete una piedra ahí en medio. Pues la, la curva aquella ya.. Arriba. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Espera, a mí! ¡Ah! ¡Ah! Joder, me he golpeado, tío. Contra el puto árbol ¡Oh! ¡Qué mal, tío! Se me está dando con la eléctrica ¡Oh! ¿Era tan cerrada? ¡Oh! ¡Qué buena! Oh, yo no puedo Me ha dado fatal esta curva a la izquierda es que no es, mi, no es mi lado bueno Girar el culo a la izquierda no es mi lado bueno Una señora bajada, eh Es que tiene de todo, tío Tiene de todo ¿En qué modo vas? Yo le he puesto el tour por algún repecho Bueno, Endurita, pero espero que la estéis disfrutando Tanto como yo ¡Oh! Me ha he hecho una cosa más rara. ¿Qué a agarrar la rueda esta, tío? No me da confianza ninguna, y la rueda delantera. A ver si le pillo la Segay, tío. Tío, es que me pega unos flancos en la rueda delantera, tío. que me pega a la rueda delantera, tío. Aquí, finalizar, qué bonito. Brutal, brutal. Uf. Uf. Bueno, vamos otra vez para arriba. Espero que os haya gustado. Sí que la la zona técnica nosotros hemos suspendido. Bueno, es la primera vez que la bajamos con la con eléctrica, porque al estar acostumbrado a una muscular, que ya sabes cómo cómo va y cómo tienes que, que gestionarte, pues bajar una, una bajada con la, la primera vez con una eléctrica pues es complicado Vamos a subir otra vez para arriba, va. Bueno, segunda bajada La Red Bull Chili Pepper, ¿vale? Es mucho más técnica que la valenciana e incluso mucho más peligrosa que la valenciana. Porque el tramo de, de técnica es mucho más largo que el de la valenciana, ¿vale? Pero esta también está muy brutal. Eh, esta es la segunda vez que la bajamos. La primera vez que la bajamos era para limpiarla. No la hemos vuelto a bajar. No sabemos cómo está. Seguramente pondremos pie a tierra más de una vez. Pero nada. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Y la mía también? Sí. Vamos. El terreno, por lo que estoy viendo, está espectacular, ¿eh? ¿Por dónde la, la has bajado? ¿Por el lado izquierdo? Sí no, pero creo que te la lleva llevado la piedra oh. Hostia, sí No, o... Oh, o oh, no, o oh, ha sido el agua, eh Yo creo que ha sido el agua Luis. No, no, pero ha sido el agua, ha sido el agua Ha sido el agua Ten en cuenta que ayer yo muchísimo, eh. Vamos con cuidado. Menudo atajo ha hecho el cabrón. Y yo, como, como te has frenado mucho, me malo aquí. No sé yo si la voy a hacer. Vamos a ver. Mientras sí. ah, pasa que me he dado en la, en la puta pinilla. que te has quedado mamá, ¿eh? Claro, es que como te has frenado tú y yo he bajado rápido Te he pillado ahí Has <ríe> salvar la bici, te he visto No, ¿qué va? No, no No, lo que pasa es que me, me he vencido para acá Y no he podido... Si hoy va a ser la mañana de porrazos, estoy viendo yo Buena, buena, buena Qué buena Mejor incluso que yo Yo me he tirado por los... Yo me lo he echado a la derecha por encima de la roca Voy a ver si va a ser la mañana de porrazos La rodillera esta no me salva bien la rodilla Se me sube Hay una zona complicada también. Ah, pero frena mucho. Lo que pasa yo lo he tenido que bajar más lento. Eso sí. No he tenido que bajar mucho más viento porque es que si no, no me la hacía. Joder. Bueno. Pero me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Sí, sí. Que... No, no, es complicado, ¿eh? He tenido que bajar sol... Bueno, espérate, que voy a quitar una puta rama que había aquí. Mira, ahí está piedra. Cuidado. Es a la izquierda, ¿eh? Ahora ahí a la izquierda Joder, tío Es que no me agarra la puta bici, tío Es que no me agarra la puta bici, tío Joder Okay. ¿Qué? ¿Qué ¿Eh? No, están las mismas. Sí. Esto no lo limpiamos mucho, Luis ¡Oh, ¡Cago en la puta! ¡Joder, macho! ¡Nada! Aquí cuadrado pues. ¡Cago en mi puta! Además. No me está luciendo la bajada hoy, ¿eh? También. También quiero ir a la par de Luis Y estas bajadas es Ah, no, y pegar con el compañero Porque te frena el compañero vale ¿Y dónde salí descontrolado? Y <ríe> casi me doy la hostia del siglo. <ríe> sí, sí. <risa> no esto no tienes apretado el el tornillo de la tija ¿Para dónde? sí, sí. Yo no puedo, tío, a la izquierda, tío. Mira, si lo llego a saber, a esa, a esa, a atajo por aquí. Ya lo han cortado. Uf, se me ha torcido manillar en el aire. Qué cabrón, macho. ¿Eh? Tío, qué mal se me dan las curvas con la bici esta, ¿eh? No, es que era por ahí, eh, Luis, hemos, hemos, nos hemos metido bien Joder, tío Qué mal, tío, se me está dando Tío, ¿cómo haces esa mierda? Es que no puedo, tío No puedo hacerlo con la, Con la eléctrica, tío Sí. sí, sí Oh. que Bueno, intentaba de hacer ahí la rotonda Thank you. bueno, la bajada de la chili pepper se nos ha dado muy mal también decir que es la segunda vez que la bajamos y con eléctrica es una bajada que hay que llevar muy buenos neumáticos sobre todo adelante ¿vale? Y es mucho más técnica que la valenciana, pero muchísimo más.